A, a una carrera más de, de la Funny Cup hoy, hoy se corre la, la cuarta ronda como veis en el circuito de Sassenring en Alemania vale, hoy tenemos la verdad que bajas importantes que ha, ya ha algunos pilotos que han comunicado no, nos falta toda la cabeza todos eh, los líderes eh, empezamos por la primera baja es la que más nos duele, que es la de, de Chermi, de que ha contraído el COVID, el coronavirus. Desde aquí, pues mucho ánimo y que te recuperes pronto, Chermi. Te esperamos en pista y nada, mucha fuerza y, y que sea nada y que te tengamos pronto con nosotros. Eh, tampoco está hoy eh, que han anunciado que falta que, que la baja. Eh, eh, ni Fran Machuca ni Rey Takazawa vale, así que hombre, buenas Rob Rob, buenas Rubén Conchuela eh, y bueno pues una oportunidad para, para, para los pilotos que bueno que están luchando ahí por, por alcanzar el el top 3 bueno, pues, pues hoy que faltan estos tres Pilotazos, pues bueno, una oportunidad para el resto para, para optar a Victoria y hacer algo un poco más uh, un poco mejor de, de lo habitual, una buena oportunidad. Tenemos ya 19 pilotos en pista, tenemos Diego Troitas, Carlos Ródenas, eh, Ricardo González, Jesli, Coyote, Bernard Civin, Rob Rob, Carles Povil, eh, Rubén Álvarez, Manuel Suaje, el Gran diurca el Fan Racer. Sebas fábricas de Víctor Girona, Juan Aguiar, Ángel Iglesias, Jutu Sergi, JC Camaño, Klaus Martini, el gran Modest Games y Eric Castro con.. con el.. el con el Opel Omega, como un. Piso, bueno, está haciendo unos carrerones Eric. La verdad que le está sacando auténtico petróleo a, a, a omega realmente sabéis que esto se comentaba la semana pasada que parece más bien la Copa BMW M3 ahora mismo eh, de estos pilotos en pista solo con Mercedes solo hay dos y como decía el, el Omega de, de Eric Castro ah bueno Chermi acaba de entrar en el server bueno bueno buena señal señal de que Chermi está recuperado no que, del Covid nos alegramos Chermi un montón de verdad un abrazo tío y nada nada pues pues nada esto tiene pinta de que si no entra ahora mismo por sorpresa o mil Takazawa o Machuca <risa> tiene pinta de que si no pasa nada eh, Chermi va <risa> se va a llevar esto un poco de calle Esa es, mi, es mi apuesta es mi previsión pero veamos vamos a ver no lo que lo que nos depara esta esta cuarta ronda que como sabéis, bueno, pues eh, corre a dos mangas, primera 20 minutos, segunda de 30, la segunda con eh, parrilla invertida para los 10 eh, primeros de, de la primera ronda, eso siempre lo hace interesante, y nada, eh, vemos que ya está terminando la práctica, y nada, 15 segundos, nos vamos a Quali, y vamos a ver, vamos a ver qué, qué hacen estos... Estos pilotos en cuali, eh, si queréis, vemos un momentito eh, cómo está un poco la líder Board para hacer una idea de tiempos. Y vemos que, curiosamente, los cuatro primeros tiempos son pilotos de Eslovaquia y están en 1.25.9, 1.26.0, 1.26.3, 1.26.3. Y el, y el primer español es precisamente el Carlos González, que lo tenemos en pista con ese me canso de decirlo con, con ese avatar de, de tricky otro que yo soy súper fan ya solo por esto animo a Ricardo González en esta carrera pues con 1.264 y medio y nada y en y enseguida está ahí sexto también Chermi con 1.265 Coyote 1.266 y décimo sería Ahí tenéis a Fran Machuca 1.26.9 alto, casi 27, calor de 97 Y bueno, pues ahí veis los tiempos por lo que, que van, van a rondar. ¿eh? Eh, vemos eso, que Chermi y Ricardo van a 1.26.5, el tiempo más rápido aquí en Liderboard con lo.. También son con los Audi, ¿eh? con lo, los, los cuatro. Eh, son 1.25.9. Vamos a ver si, si son capaces de mejorar ese 1.26. 5 eh, eh, más o menos. Bueno, pues nada, ya tenemos cuál en, en marcha. De momento, bueno, pues los pilotos. Eh, bueno, Wally en marcha no los tiene, todavía estamos en, en práctica. Ha terminado ya, imagino que ahora saltará el cambio de sesión. Vamos a ver, ha entrado algún piloto más, ha entrado Kevin Fernández, el, el otro piloto. Que se ha atrevido con, con el omega con el opel así que ya somos 20 en pista un poquito arriba un poquito más corta de la habitual pero bueno Bueno ahí empieza ya la cual y vemos los primeros pilotos saliendo se incorporan pues ahí tenemos a a troitas de Galician Team, a los Ródenas, a un coyote bueno ya todos saliendo hasta tanto os cuento un poquillo de, de, del circuito, eh, bueno, el circuito alemán de, del estado de Sajonia, de hecho Sassenring quiere decir circuito de Sajonia y nada, la historia de este circuito es bastante amplia, eh, se, se inaugura en 1927 y hasta los años 90 era un circuito súper largo, de, de 8 kilómetros 600. ¿eh? Durante los 90 y los años 2000 sufrió varias remodelaciones hasta la versión actual que tenemos ahora de 2003, eh, que se ha quedado en 3 kilómetros eh, 600. ¿no? Un circuito pues ni corto ni largo, un circuito medio. Y eso vendría a ser un poco la, la historia de este circuito. El récord, por cierto, de está con los Tatus, con los F4, en 1:18:3 es un récord de el año 2017 así como como referencia bueno vamos a ver que se cuece en pista vamos a ver vamos a seguir a Diego por ejemplo a Diego Troitas que va a empezar su vuelta nos subimos al cockpit vamos a acompañar durante esta primera vuelta a Diego vemos que se acerca a la curva Coca-Cola curva muy larga a derechas luego entramos en castrol omega también curva larguísima como veis toda esta zona es súper revirada nos acercamos a Esterquel. bajamos hacia carhallen esta curva de aquí abajo ojo ahí como contra volanteaba Diego y ya nos vamos a, a... A meter en una zona de ya más de, de rectas, dejamos esa zona tan, tan revirada para iniciar la bajada que, que da acceso a la, a la curva Sachen, a Sajonia, que es esta que tenemos ahí abajo. momento bueno lógicamente se en, en morado ya que es el único piloto es el primer piloto que, que está marcando tiempo vale cuba hacia arriba la quickenberg ojo ahí como cómo rectifica a diego muy difíciles de conducir estos coches ya lo sabemos muy divertidos pero muy complicados y a ver qué tiempo marca diego en esta primera vuelta y ahí tenemos 127 eh, 058 todavía un tiempo alto habíamos visto 96.5 ¿no? que habían hecho eh, Ricardo y Chermir Carlos González terminando y vamos a ver qué hacen los demás los demás pilotos aquí vemos ya a Chermir que está iniciando su vuelta lanzada nos alegramos de verdad mucho de que bueno de que este se encuentre bien y tenerlo en pista vemos bueno tiene bastante distancia con los, con los coches de atrás. Vamos a ver, Jorge Hernández, buenas. ¿Cómo me lo ocurro? Bueno, que me gusta. <ríe> bueno, pues ahí vemos a Chelmi que marca el primer sector, un tiempo de 1,2676. Vamos a subirnos al cockpit, acompañar a Chelmi en la bajada. La parte de bajada de, de, de este circuito de Sässenring. Vamos a ver si le traemos suerte al piloto argentino afincado en España. El argentino y bueno. Que junto con Ariel Zatoni son mis dos pilotos argentinos favoritos. No quiero cometer el error de la semana pasada. Ariel. Bueno, subida hacia recta de meta y vamos a ver dónde para el crono. El piloto argentino terminando de sin argentino, unidad también amiga. Y de momento, pues un tiempo bastante bastante bajo: 1.29.052. Vamos a ver si es que es una toma de contacto. No, no, me imagino que no habrá podido entrenar mucho al estar convaleciente. Y vamos a acompañar a algún otro piloto. Vamos a ver por aquí qué hace el gran Yurka, el Fan Racer. Vamos a ver si traemos suerte al piloto vasco. ¡Ups! Ese BMW ahí clavado, que tener mucho cuidado. De momento parece que no se mueve. Quizás debería de, de volver a boxes. Vamos a ver dónde para el crono. Ahora tiene 1.29.5. Vamos a ver si lo baja Diurka. Y no, no, no lo baja. Se queda con ese 29, 5 Y bueno, de momento tenemos. Vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos el poli provisional cuando llevan transcurridos seis minutos de cuali de Diego Troitas con 97 seguido a seis décimas por eh, Ricardo González, el gran modest games eh, cerraría este esta tercera posición con a ocho décimas, seguido a Bernard Civit, Carles Povil, Rob Rob, Kermit, Diurka, Rubén Álvarez, Sebas Fabregat, tamaño Kevin Fernández, con el Omega, Klaus Martini, eh, Juan guiar y YouTube sergio De momento estos son los 15 pilotos que han marcado tiempo del total de 21 que tenemos ahora mismo en parrilla. Vamos a seguir a. Vamos a seguir a Ricardo. A ver. Si le traemos suerte. Solamente, ya digo, solamente porque tiene el avatar de Trick y ya se merece mi, mi atención. Muy fan, como digo. De momento viene marcando sectores en verde, mejorando sus tiempos. Recordar que está con un tiempo de 1:27.665. Ya va acercando esa línea de meta. Se está subiendo en estos momentos. Vamos a ver si baja de 1:27.6. ¿eh? Lo deja, en pues no, no lo baja. De hecho, ha perdido la segunda posición en favor de, de Coyote. Con que, que ha hecho un tiempo de 1.27.7. Te digo, tiempos alejados de, de lo que hemos visto en el Liverpool. Bueno, vamos a ver a qué más podemos acompañar. Eric Castro con el Omega. 1.27.6.7. Bueno, le arrebata la tercera posición a. A Ricardo. Bueno, increíble el gran trabajo que está haciendo Eric con el con el Opel Omega, el coche que la, realmente solo lo lleva él y Kevin Fernández, el coche bastante complicado y bueno, está sacando la verdad bastante bastante buen eh, resultado. Vamos con Jesly. El gran Jesly de Sin Racing RS también bastante bastante seguido por la comunidad, bastante de fan bastante numeroso. Bienvenido, Gliss Gamer. Bienvenido, hombre. El eh, Jordi Audea, Todd Trap. Bienvenidos. Y bueno, vamos a ver jesli que ahora mismo que está en P6. A más de casi. ¿Cuánto? Seis décimas de Diego. Hecho choca, ¿no? Que, que, que, que ¿no? que no bajemos de, de, de 1.27. Vamos a ver si algún piloto es capaz de marcarse 1.26, aunque sea alto. Y bueno, vemos aquí ya haciendo la bajada Jesli, giro izquierdas y que da acceso a la última curva que es la subida a la recta de meta. Ahí la tenemos. Vamos yesli Vamos a ver si baja ese 1.27.6. Ya le vamos a asomar. A ver dónde para el crono. Bueno, 21 27 5. Bueno, eso le, le ha bajado muy poquito, pero lo justo para auparse hasta hasta la tercera posición. Muy bien ahí jesli Y Diego Troitas que se lanza de nuevo en pista, tiene la pole de momento. No s 27 058. Vamos a ver si Diego es capaz de de mejorar su crono y marcar, ¿no? Y dejar más distancia de esos de esas 245 milésimas que le separan de, de Raúl Coyote Buenas noches Jordi De momento no mejora el primer sector eh, pierde una décima y un poquito más admirable los valiente de la Opel sí por supuesto ahí tenemos a, a Kevin y a, y a Eric ah, anulado vuelta Diego a Eric y a Kevin que la verdad que muy bueno, valiente los dos y pero sobre todo a Eric que le está, le está sacando Sacando petróleo a, a ese coche, ups. Ahí ha habido un pequeño incidente. Diego ahí eh, o sea, ha golpeado un, un coche. Bueno, no, no ha ido más la cosa. Y vamos con Chermi a ver si Chermi está ahí muy flojito para lo que está, estamos habituados a verle. Eh, supongo que está, bueno, está un poco todavía con, con las secuelas ¿no? De, del COVID y convaleciente. Igual no está al 100%. Vamos a ver si, si el piloto argentino. Puede ascender unos, unos puestos más y salir un poco más arriba en parrilla. De momento, nada, casi dos décimas perdidas en el primer sector. Sale de la zona revirada. Ya se dirige hacia la, la, la parte de bajada, donde están ya la zona más de rectas. de acceso a. Vemos, la bajada. Esta curva que es la, la curva Sassen, curva Sajonia, pequeña recta, y a continuación subida a izquierdas a la Quakenberg, Curve. es la última que ya acceso. Aquí la tenemos a línea de meta. Vamos a ver, Jeremy. No, no, no me marca tiempo esto. ¿Qué pasa? Se queda ahí parada la realización, no sé. No, no, ha ah, que anulado vuelta, se ve que. Catch of track o algo, ya no dado vuelta. Una pena, bueno, que quedan 3 minutos 15, 3 minutos 10. Bueno, da tiempo ¿no? a, a dos vueltas, muy, muy apurado. Lo veo, pero bueno, ahí, ahí está. Vamos a a ver si acompañamos a algún otro piloto. Vamos a ver aquí a, por ejemplo, a Carlos rodenas de, de España sin racers, también con BMW. En estos momentos la decimos octava posición. Sin tiempo marcado todavía. Vamos a ver si logra marcar algún tiempo y situarse en una buena posición. Que le dé alguna oportunidad en parrilla. Y bueno, como os decía antes, al final 21 pilotos, bajas destacables, como decíamos, las de Fran Machuca, Rita cazagua y, por supuesto, Eduomil, que tampoco pudo asistir la la semana anterior eh, y ahora repasaremos durante el warm-up eh, la clasificación del campeonato pero bueno se pone la verdad que bastante de cara para, para el argentino terminando de señorona el campeonato recordar que son seis pruebas esta es la cuarta así que, que bueno si se le da bien si no tiene ningún problema chermi y está al nivel habitual pues pues puede dar un golpe bastante serio al campeonato este bueno novena posición para para Carlos Rodenas con ese tiempo de 1:28.5 bastante buen resultado se mete en top ten hacemos un, un repaso rápido cuando queda un minuto y medio tenemos pole provisional para Diego Troitas segunda posición para Coyote y le dicen eh, RS cerraría este poder virtual Cuarta posición para Ricardo González, le sigue Elin Castro, Benat, Civil, séptima posición Chermi, octavo modes Games, noveno eh, Carlos Ródenas, Rubén Álvarez cerraría el top ten y a partir de ahí pues tenemos a Carlos Povil, Rob Rob, Diurka, Fabregat, Kevin Fernández, Klaus Martini, Camaño y Sergi, YouTube Sergi. Faltan por marcar tiempo que aún no han podido Juan Aguiar, Ángel Iglesias y Manuel Sobaje. Vamos a ver si si a alguno de ellos le da tiempo manuel saje está en boxes así que van a hacer uno un cual y challenge es igual y juana guiar ha salido pero vemos que no está marcando tiempo debe estar en vuelta lanzada por lo cual tampoco va a, a optar a mejorar su tiempo a marcar tiempo lo mismo que youtube sergi tampoco y bueno pues señores termina la quali pole como decíamos para Diego Troitas que al final ha bajado del 1.27, ha hecho 1.26-9-45. Eh, Chermi al final se ha ocupado hasta la segunda posición, 1.27-278. Desplazando a la tercera posición a, a, a Raúl Coyote de zona de carreras. Sigue Jesli, Ricardo González, Eric Castro, la posición Bernad Civil, octava posición para Motors Game P9. Rodena, Top Ten, cierra Buena Álvarez, Carlos Povil, Rob Rob. El fanraiser Diurca, vamos a ver si hace un buen papel El compi de equipo. Se va a fábrica de Virtua Rechirona, P14, P15 para Jim Fernández, Claud Martini a continuación, JC Camaño de Galician Team, P17, 18a posición para Youtube Sergi. Bueno señores, pues esto ha sido lo que nos ha deparado eh, la Quali. Eh, bueno, bastante buen resultado de Diego Troitas con. Con esa, con esa pole, con ese tiempo de 1, 26, 9 menos de tres décimas les le han separado de Chermi. Que bueno, que aún con, recuperándose de, del COVID, bueno, pues, parece que, que, que está en forma. Y yo creo que según pasen las vueltas, pues va a ir mejorando. Y bueno, si queréis, repasamos un poquito cómo está la clasificación de el campeonato. Vale. Y como veis, como os decía, uh, de, después de tres carreras, líder con 19 puntos de ventajas, tenemos a Chermi. Y en segunda posición, en 16, a Fran Machuca, en tercero, a 3 puntos. Rita Fran, han podido asistir hoy. Han um, um, avisado de, perdón, de ausencia, con lo cual, pues se puede distanciar bastante Chermi, casi sentenciar el campeonato. Cuarta posición para Jesli, para que tiene una oportunidad de oro. Para saltar el podio de Mil, que como os dije, no, no asistió en esta semana ni la semana pasada. Eh, es quinto Diego Troitas, PSI con 77 puntos. También buena oportunidad para, para seguir haciendo de Diego de, de Galicentín. Séptimo Eric Castro con el Omega, no me canso de decirlo. La verdad, que grandísimos resultados eh, con 71 puntos. Carlos Ródenas, octavo. Bernard Civit, noveno. Top Ten, Raúl Coyote. De zona de carreras con 51 puntos en civil décimo Manuel Suárez, Rubén Álvarez, P12, P13 Ángel Iglesias, Rob Robs ocupa la 14 posición, P15 para Alejandro Tomeno que no está en pista, le echamos de menos a ver si a la siguiente estás Alejandro siempre es bueno tenerte en pista por aquí para, para, para subir el nivel, Diurca P16, P17, Modesca en 18 posición Ricardo González, le sigue Rubén Márquez, P20 Kevin Fernández, P21 Fabregat, Claude Martínez a continuación, Juan Aguiar, Camaño, Javier Pérez Pinosa, 26 sería YouTube Sergica, después 27 Carlos Fauch, 28 Félix Bousso, 29 y Lauren Bernardi cerraría esta clasificación en P30. Bueno, pues volvemos a pista, así es como, como está en estos momentos el campeonato, como veis pues... Uh, pues bastante, bastante destacado Jeremy, y tiene pinta de que hoy con las ausencias de, de, de, de Fran Machuca y de Rita Cazawa pues, pues va, va a incrementar esas diferencias. Bueno, como dice Chris Gamer, pues Carlos Roden ha sido un figura es muy bueno, pues sí, ahí lo, ahí lo hemos visto. Como bueno, ya prácticamente al final de la cual ha hecho una muy buena vuelta que le, le ha metido en el top ten, ha hecho ese P9. Grandísimo resultado de, de rodenas Hispania sin racers. Y bueno, vamos a ver. Bueno, ahí vemos. P4, P1, T0 metros, 4 piedras, 3 RT. Sigue. Bueno, con ese nick, eh, gracias por el follow. <ríe> Me siento incapaz de repetirlo. <ríe> Bastante complicado. Y bueno, nos volvemos a pista. Va a empezar esto ya, señores. Posicionándose en parrilla todos los vehículos. 30 segundos para empezar. Recordad, eh, primera manga 20 minutos. La segunda de 30 minutos con parrilla inversa para los 10 primeros. La segunda normalmente bastante cuidado con el desgaste. Y esto empieza ya. Vamos en rojo. En cuanto se apaguen las luces. Le da a fondo. Vamos allá. Pues ahí salen los pilotos, ojo que ha habido algún ha habido algún encontronazo. A ver quién ha colisionado, a ver si podemos eh, detectar quién ha sido. Pues Ricardo González, a ah, qué pena. Ricardo. ¿Quién más? JC Camaño, han sido los dos implicados. Bueno, salida complicada. Volvemos a pista. Diego Troyas tirando, intentando eh, abrir hueco en estos primeros metros y bueno ya vemos ahí que Coyote se ha hecho con, con la segunda posición que, que ostentaba Chermi que ha caído hasta la cuarta tercero es Chermi el Castro ahí lo tenemos ascendiendo posiciones ya es P5 con el, con el omega no me canso de decirlo lo difícil que es de llevar el López el, el resultado que le saca a Eric Castro que ya en este momento está ahí P4 vamos a ver si consolida esa posición, bueno, bueno, bueno, bueno, bastante apretado la cosa por detrás. Carlos Ródenas, que como decía Chris Gamer, bueno, pues ya es, ya ahí lo tienes en, en P5, de salía noveno, bastante buena salida la del piloto de Hispania Sin Racers. Y Chermi, nada, que sigue cayendo, P6, pero bueno, todos sabemos el, lo rapidísimo que es Chermi, las manos que tiene, lo peleón que es, y bueno, vamos seguro que Chermi va a dar guerra que no se despiste nadie, que bueno, aunque esté convaleciente, pues seguro que lo va a dar todo. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Durka P9. Vamos a ver si Durka también presenta batalla, que cuando está en forma también es un hueso duro. quién más tenemos por ahí? Vamos a ver, vamos a repasar un poquito. Por detrás tenemos a Klaus Martini. Ahí le vamos a asomar. Parece que lleva algún impacto en el frontal, lleva el morro bastante dañado. Y bueno, pues Dyurka le vemos ahí en lucha con, con Modest. ¿Cuánto le separan a estos dos? Nada, vamos a poner la comparación de tiempos. Tres decimitas entre Dyurka y Modest. Vamos a subirnos al cockpit. Vamos a ver el punto de vista a la cámara subjetiva desde el BMW verde y blanco. El piloto vasco, pues ahí acosando a Modest. La verdad, es que en este campeonato han tenido varias luchas. Estos dos grandísimos pilotos inician la bajada hacia la curva Sassen. De momento, parece que Modest está, está siendo capaz de contener al, al fan Racer de Uka. Subida hacia recta de meta. Esta, esta es delicadísima esta subida vemos ahí que, que la ha controlado bastante bien en momento otros pilotos igual y contra volanteando para, para enderezar el coche ahí Aquí parece que lo tiene bastante dominado sigue esa distancia de tres décimas y volvemos con la cabeza bueno troitas que, que ya veis la ventaja que ha sacado en, en, en apenas tres vueltas a Yesley, dos segundos y medio prácticamente Coyote de momento que ha caído hasta la tercera posición. Un segundo de diferencia eh, le separa de Jesli. Y ojo con Carlos Ródenas. De 4. Ahí le tenemos. Bueno, bueno. Grandísima eh, primera parte de carrera para, para Carlos. Saliendo noveno. De 4 ahora. Grandísimo. Y bueno, lo mismo podemos decir de. Del de Castro. Ahí le vemos también persiguiendo precisamente a Ródenas Ojo que, que bueno que este grupito está bastante apretado luego tenemos justo detrás de Castro ahí vemos asomar el PMV de Chermi Chermi no, no, no está fino ¿eh? no, no, no lo veo fino le acaba de pasar Bernard Civit que ojo que es la misma por supuesto pero eh, parece que, que parece que no lo había recuperado el COVID ¿eh? del todo. Vamos, Chermi. Más para adelante. Y bueno, detrás de Chermi, pues tenemos a Modest. Tenemos al Gran diurka Les pues tenemos. Yurkent intentando haciendo el interior a Modest. Bueno, Modest de momento le conserva, conserva la posición. Vamos a ver la vista aérea. este circuito, la vista aérea es complicada porque como tiene tantas subidas y bajadas eh, pues, las colinas nos, nos tapan un poco la vista bueno Carlos rodenas que está ahí acosando la tercera posición que le daría acceso a podio de la que ostenta ahora mismo coyote pero ojo que viene por detrás eric castro que va a ver si pesca como se refrán no arriba revuelto ganancia de pescadores a ver si pesca también posición bueno bueno Dos décimas entre Eric y Carlos. Vamos a ver la separación que hay entre el frontal. Esta es la, la, la vista subjetiva desde el morro, desde el paragolpes del el paragolpe delantero de López Omega de Eric Castro. Ahí veis esas dos decimitas, tres decimitas que le separa de, de, de Carlos rodenas Ojo, ahí fallo de Carlos. Adelantamiento por el interior de Eric Castro. Vamos a ver si ponemos la repetición, pero vamos, no creo, no creo que sea. La podemos apreciar muy bien. Aquí era cuando ponemos la cámara subjetiva. Y aquí, aquí frenaba. No aquí todavía. no. Ah, vale, vale. Es aquí antes de la subida cuando se sale. Carlos Rodenas y Eric Castro aprovechar la circunstancias pues, para hacerse con la cuarta posición. Claro, eh, como dice Jordi, sí, uh, está claro. Está enfermo, convaleciente de Covid, no ha entrenado nada. Ent seguro que conoce el circuito, pero bueno. Eh, pero bueno, se nota, ¿eh? se nota que, que entre que está convaleciente, y no puede entrenar, pues, pues no está donde donde era previsible, ¿no? De todos modos, me parece admirable que, que, que eh, estando convaleciente de Covid, y aunque está mejor, bueno, pues haya juntado fuerzas y está aquí con nosotros pues intentando defender su, su liderato la verdad que sí, es grande cherny bueno vamos a repasar un poco la clasificación llevamos ya 12 minutos algo menos de 13 y vamos a dar un repasito tenemos retirado en P21 Carles Povil vamos a ver si tiene más suerte en la segunda manga aquí tenemos el top 20 a JC Camaño. Delante, a más de 13 segundos. Perdón, a, a dos segundos y pico. A Klaus Martini. Que está a 13 segundos. De Kevin Fernández. Ahí le vemos con el otro. Opel Omega. YouTube Sergi es décimo séptimo. A 7 segundos tiene. Ángel Iglesias. P15 para Carlos González ha perdido muchísimas posiciones después de esa la verdad, que esa salida desastrosa que ha tenido. Delante tiene a Seba Fabrega de, de Virtual Racing Llorona. Un saludo para desde aquí para nuestros amigos de VRG. P12 para Manuel suaje Décima posición para Rubén Álvarez. También bonita la, el avatar ¿no? de, con Alf. Los jóvenes a lo mejor no le conocéis, pero los que somos así viejunos joder. Qué tarde de sábado con alfa eh, El top 10 lo abre Rob Rob de zona de carreras. Novena posición para Modes Games. Octava posición para Durka, que al final ha, ha conseguido adelantar a Modes. P7 para el bravo piloto argentino terminando Mirando. A los Rodenas que ha caído hasta la P6. P5 para el Gran Bernard Civic, como siempre en los puestos de arriba. Eric Castro, ya, este, ya es P4 y tiene a tiro a Raúl Coyote, ahí le veis. Bueno, bueno, es que lo tiene, pero vamos. A nada. Jessly, ocupa la segunda posición y líder indiscutido con más de 3 segundos 3,7 en estos momentos de ventaja sobre la segunda posición ahí tenéis al piloto de galicia Team Diego Troitas cuando llevamos ya pues mitad de carrera tras cubridas siete vueltas la verdad que Diego está dominando sin ningún problema esta primera manga y nos vamos a ir con, con la lucha de, entre eric y, a un, y Raúl, Raúl Coyote. Acrápobis, bienvenido al canal. Ah, que te han reventado el coche contra el muro, total destruido el garaje y se acabó para ti. Ah, eres Carles. Pues nada, un, un, una pena. Sí, sí, sí, ya te he identificado. Pues una pena, una pena. Bueno, eh, pues echa con nosotros un ratillo aquí estos nueve minutos que quedan. Que tengan más suerte en la segunda manga. Que eh, va, seguro que sí, que puedas disfrutar de... Pues de esa media ahorita, esa media ahorita que de segunda manga que va, va a estar bien, va a estar bien. Así mira, porque ves esto, se te pasa un poco el disgusto, que, que es normal y, y te relajas y a coger fuerzas por la segunda manga. Bueno, pues como decía, ahí tenemos a Coyote que le está aguantando, eh, pues, los intentos de adelantamiento a, a Castro con, con el Omega. Vamos, Castro sigue ahí. ¿eh? Va a muerte. Vamos a subirnos al, al cockpit. A ver. Hacernos una idea, ¿no? De, de, de, de la separación real. Sí, mala suerte, sí, Cartes. Nada, no pasa nada. Ahí ahora la segunda manga seguro que, que te va mejor. Bueno, bueno, se acerca ahí mucho. Eh, Eric. Vamos a poner la vista subjetiva. Vamos a ver si podemos visualizar el adelantamiento. Vista aérea. Ahí vemos esas, esas tres décimas en tiempo real. Bueno, bueno, bueno, bueno. Tiene que estar Raúl sufriendo un montón. Viendo por su retrovisor el Omega de Eric. Van a subir a Cerreta de Meta. Ahí la tenemos. La última curva. Ahí se puede poner una cámara en condiciones. Ahí la tenemos. Vemos cómo. Se sí, de la trasera el Omega de Eric. Y bueno, de momento. Cuatro decimitas, nada. Eh, la verdad que Raúl tiene, le tiene cogida un poco la medida. Va bastante.. Bueno.. Iba a decir holgado, ¿no? Holgado, pero, pero sí que, que, que parece que, que tiene controlado a Eric. A disfrutar de la transmisión de los pros, bueno, <ríe> se agradece, pero hacemos lo que podemos. Bueno, vamos a ver qué pasa por detrás. Tenemos aquí a Kevin Fernández que acaba de adelantar. Ah, no, que acaba de adelantar a YouTube Sergi. Vamos a ver, es. Y Kevin lleva daños, le marca. A ver, Kevin le marca 34% de daños en transmisión, así que debe tener problemas seguramente con caja de cambios. Bueno, es que vemos que lleva un impacto frontal bastante, bastante grande. Es el único piloto con daños, lo que estoy viendo. Y bueno, de momento P16 para Kevin. Eh, a ver, ¿cuánto está de Ricardo? Perdón, Ricardo está. Uff. A 12, 13 segundos. Bueno, bastante complicado ya para, para lo que queda que Kevin mejore esa P16. Via Cabulla, 85. Bienvenido al canal. Y vamos a repasar un poquillo. Bueno, vemos vemos Carlos Rodenas, que está un poquillo. Bonfire está intentando recuperar puestos. Recordar que ha llegado a estar P4 y acosando prácticamente el podio. Ahí le vemos intentando acercarse a Benat Civit. Pero ojo que es que por detrás lleva Chermi. Estos tres también promete, promete lucha. Vamos a ver un poco cómo están los tiempos. Vuelta rápida en estos momentos es la de la tiene Eric Castro con un 777 En cuanto a consistencia. Pues estamos viendo que el piloto más consistente es Troitas precisamente, con un 94%. Y a ver, el segundo más consistente sería Coyote, precisamente Raúl Coyote, con un 92,67. Y bueno, vamos a ver la pista. Bueno, de momento no hemos perdido, mientras yo hablaba, el, el adelantamiento de Eric Castro a Raúl Coyote. Hombre, Ariel, bienvenido. ¿Qué tal? Félix Pouso, también, bienvenido. Félix, que se ha quedado fuera, ¿no? Por, por lo que he leído. Porque por bueno, estos días habrás hecho ranked y habrás perdido algo de reputación. Os recordamos que todos nuestros campeonatos eh, pues necesitan para acceder al servidor un mínimo de 75 puntos de, de reputación. Y así que tenéis que tener cuidado, ¿eh? Cuando hacéis ranked. Y... Y si bajáis de esos 75, pues bueno, os hacéis dos o tres tranquilitas, aunque quedéis los últimos, que no tengáis ningún incidente y enseguida os ponéis otra vez en 75 y para adentrar. Ah, Félix, no pasa nada. No eres el primer piloto que le pasa. Y la semana pasada, Alejandro Tomeno eh, se dio cuenta a media tarde, pues la misma situación que tú. Y según comentó en Discord, se dedicó durante la tarde a hacer rankings de tranqui chill hasta que consiguió recuperar los 75 bueno te ha pasado la primera vez pero bueno ya lo sabes y a la siguiente no te va a pillar bueno señores cuatro minutos y medio tenemos líder absoluto a diego troitas la verdad que gran gran gran primera manga de diego jesli a continuación a prácticamente cuatro segundos Nada, Félix, no pasa nada, no te has dado cuenta porque no lo tenías en mente. Ahora la pasa más de uno, ya te digo. Eh, no te preocupes, ya la, para la semana siguiente ya ya lo tienes en mente y ya verás como como no vas a tener problema. Eric Castro, como decíamos, después de varias vueltas detrás de, de esa tercera posición, la, la ha conseguido adelantando a Coyote. Que ojo, porque Coyote no se rinde, que está a dos decimitas. Ojo que, que Coyote está presentando batalla a Eric vemos ahí como se van de la trasera subiendo de la recta de meta, es bastante complicada esa subida y vamos a ver si Eric no le devuelven a Eric la moneda momento tres decimitas, cuatro decimitas vamos a ver por detrás que hay, de momento ya vemos que Chermi Jeremy... Ha adelantado a Carlos Rodenas, ya está en P5, poquito a poco mejorando. Yo creo que es un poco lo que comentaba Jordi, que, que no ha podido, por el tema de la convalecencia, entrenar casi nada o nada Chermi. Y yo creo que se está tomando un poquillo, ¿no? eh, quizá esta primera manga pues, como entreno. Y me da la sensación de que la segunda manga, pues posiblemente Chermi, sí que con, con estos 20 minutos de práctica, de carrera real y práctica a la vez. Va, va, va a conseguir un, un mejor resultado, seguro. Yo, yo le tengo mucha fe a Chermi. Y bueno, ¿qué más tenemos por detrás? por pues, Diurca Ahí lo tenemos, acosando a, a Carlos Ródenas. Ahí le vemos. Dos decimitas. Ojo, ojo ahí a Diurka Vamos a ver. Tiene estos dos minutos y pico que quedan. Esta vuelta hay una más. Bueno, yo diría que dos más. La vuelta está en 1.28, 1.27. Cuando pasen van a quedar dos minutos. O sea que sí, esto. Van a quedar dos vueltas. Y bueno, pues ahí siguen. Yurka persiguiendo a Carlos Rodinas. Pero ojo que a su vez, pues Carlos ahí lo tiene. Persiguiendo. Terminando. Al piloto de Resin Ojo ahí, Chermi de la trasera ha estado ahí muy fino que a rodenas ródenas pues esa maniobra y eric como vamos eric eric castro parece no, no, no consigue acercarse a jesli ayer lo tiene más de un segundo y bueno nos no volvemos con este trío no vamos a ver si en este minuto y pico que queda alguno de ellos es capaz de ganar alguna posición un momento p5 chelmi p6 ródenas que sigue en séptima posición, yurka que parece que se ha descolgado un pelín ¿Qué más, qué más luchas tenemos? Modes Games, que ahora mismo es el que cierra el top ten en medio segundito le separa de la nueva posición de, de Bernat. Y bueno, vemos que Manuel Sobaje, uh, qué pena, también se ha retirado. Y bueno, pues queda un minutillo. Yo creo que lo... Lo correcto es acompañar al gran Diego Troitas, que va a empezar su última vuelta. Le vamos a acompañar porque se lo merece. Ha liderado todas las vueltas. Grandísimo Diego. Vemos aquí cómo se acerca la primera curva, la, la curva Coca-Cola. Esta zona, que como veis es súper revirada, curva tras curva, todas larguísimas. Es la, las curvas Castrol Omega. A continuación vamos a pasar por Sterkwell, por Karhallen, iniciamos la bajada, salimos de esa zona tan revirada para entrar a en una zona mixta, pues como digo, de, de bajada. Bueno Carles, por nada. Eh, sí, mucha suerte, efectivamente, que no tengas ningún percance, no te encuentres con el misil y va, seguro que sí. Seguro que, que ahora te va a ir mejor. Suerte, Carles. Bueno, pues como decíamos, estamos ahí con con el gran Diego Troitas. Ahí le hemos ya bajando dirigiéndose hacia la Sassen Curve. Últimas curvas, subida ya en la Quickenberg. Ahí le tenemos. Ojo, ojo, que por detrás estamos viendo luchar a Jesli y a Castro. Y bueno, victoria en esta primera manga para Diego Troitas. P2, Jesli, Eric Castro, que iba de remontada a P3, grandísimo resultado. Raúl Coyote, cuarto. Carlos Ródenas, que pasa en este momento, quinto. Chermi, sexto. Al final ha perdido la posición con Ródenas. P7, Yurka eh, octavo, Rob Rob, en este momento está pasando. Por ahí asoma Bernat he perseguido muy de cerca por model Games, pero no le va a dar tiempo a alcanzarle. P10 para Modes. Viene subiendo ahora mismo la recta de meta Rubén Álvarez, P11. Ahí le tenemos al piloto de Klaus Pitt, sin Racing. Ángel Iglesias, a continuación. Ahí le tenemos. Vamos a acompañar ahora a Juan Aguiar en este momento cuando hace su paso por meta P13, decimocuarta posición con el Mercedes, otro valiente, Fabregat, Carlos González, P15, una pena el resultado del caro que había hecho bastante buena clasificación. Viene ahora Kevin con el coche destrozado. <risa> Joder, como lo lleva. Pero bueno. P16 para Kevin. Y en P17, ahí vemos cómo Está bastante lejos todavía de llegar. Va llegando eh, Sergi, YouTube Sergi. Y nada, eh, a continuación P18 sería cada eh, año de Galicia Team. P19 para Martini, P21 para eh, Sauaje y P21 eh, para Carles Pobil, que lo hemos tenido aquí en el chat hace unos momentos. Vamos a ver si, si estos, estos pilotos que no han podido terminar tienen más suerte en esta segunda ronda. La vuelta rápida al final ha sido para para El Castro, como os decía, con un 97 777, la verdad que no han hemos Y al final la consistencia se la lleva se la lleva jesli con 1, 98 con 86. Bueno, ups. Vamos a entrar a la segunda manga. Esto Vamos a ver. Uy. ¿Qué pasa? Me avisó Machuca. Ahora te, te echa de... Pues, señores, vamos a ver... Vamos a hacer una cosita. Vamos a poner un momentito el... la clasificación en Chrome. La vais viendo y vamos a ver por qué no, no me deja entrar... Está un poco feo esto, pero bueno, vamos a ver. Jorge Hernández, bienvenido. Vamos a entrar en la segunda manga en estos momentos. Ahora parece que, que por fin nos va a dejar acceder el servidor. Y bueno, como decía, Victoria de Detroitas en la primera manga. Eh, P2. Para Jesley cerraba el podio eh, Eric eh, Castro con una grandísima eh, carrera. Bueno, vamos a ver, estamos ahora mismo, está cargando todavía la realización. Estamos en One Map, dos minutitos para que los pilotos, eh, bueno, pues si quieren probar algún reglaje o, o hacer algún cambio última hora, pues puedan hacer esa pequeña prueba. Nada, recordar que, que eso, que estamos ya en la, en la cuarta ronda. Eh, esta Fanny Cup consta de seis. Y así que estamos ya en la segunda mitad. Nos acercamos al final. La, se la semana que viene estaremos en leven en su versión Motorcycle A. Y la última carrera, dentro de dos semanas, será en Ring en su versión de TM, eh, gp Bueno, un minutito para terminar. Y vamos a ver... Vamos a ver si todos los pilotos... Están ya... Empieza. Me sé las curvas. Bueno, me las aprendo, que no es lo mismo. <risa> hay algunas que sí, hay circuitos que sí los conozco ya de mucho tiempo y me las sé más o menos. Pero... Pero sí que es cierto que hay pilotos. Hay, hay, pilotos. hay circuitos que... que me sé alguna. Tal. Entonces, bueno, pues me busco un poquito de información. E intento, pues intento eso, eh, compartirla con vosotros y un poco conocimiento. Bienvenido, Tony Sanch, al canal. Muchas gracias por pasarte. Llegas justo a tiempo, en 30 segundos empieza la segunda manga. Recordar que son 30 minutos, parrilla invertida. Pues con lo cual, eh, creo que va a salir primero Modest, ¿no? Eh, Serán Modest Bernat. Y diurka, diría yo, que van a salir los tres primeros. Y bueno, pues lógicamente la décima posición será Sebas Fabregat. Te sigue. Buenas, Sebas, gracias por el follow. se agradece. Eh, y bueno, en P10 será para Troitas, P9 Jesli y P7 para Eric Castro con, con el Omega. Y. ¿Qué has hecho Fab Sebas? Has hecho P14, ¿no? O 15, me parece que ha sido. Vamos a ver si si tienes más suerte en esta segunda manga, que como comentaba, pues eso. 30 minutillos, parrilla invertida, los 10 primeros invierten posiciones para hacer la cocina un pollo, ah, un poquillo más interesante, dar un poco de salseo a, a la carrera. Y bueno, 30 segundos, esto está. A punto. Coches posicionándose en parrilla. Están casi todos. Vamos a ver si transcurren pronto poquito estos 15 segundos, que tenemos ganas de que empiece ya la segunda manga. 10 segundos, que largos, por Dios. Vamos. Vamos allá, chicos. Luces en rojo. ¿Y cuánto se apaguen? Dará lugar la salida. Recordad que sale primero Modest. Salida, señores. De momento, eh, Modest parece que ha perdido la primera posición en favor de Bernat. Diurka también ha adelantado a Modest. Se hace con la P2. Ojo, ahí paralelo entre Diurka y Carlos Ródenas. Que Carlos en este momento adelanta y se hace con la segunda posición. Chermi de momento es P6. Vamos a ver si el proyecto argentino es capaz de demostrar pues bueno, pues su velocidad y su valía. Ya es P5, ahí lo tenemos subiendo posiciones, luchando en este momento precisamente con Eric Castro. P4 para Chermi. Bueno, vamos a ver si Chermi, que, que bueno, que como os decía, eh, ha estado convaleciente de COVID y no ha podido entrenar en toda la semana. Y yo creo que, como comentaba antes, ha aprovechado la primera manga para también practicar y, y, y bueno, pues, entrenar que sea una especie de carrera de entreno a la vez y vamos a ver vamos a ver si en estos en esta segunda manga Chermi saca sus cartas y, y demuestra pues su velocidad y lo que vale bueno diurca ahí lo tenemos acosando por el interior a Carlos Ródenas Vamos a ver, ahí le tenemos. Subida ahora mismo a cerreta de meta. Y el gran Diurka que se hace con la segunda posición. Grandísimo Diurka. Alentamiento muy limpio. P2 para el Fan racer Raúl Coyote, ahí lo tenemos. Luchando con Troitas. Recordad que Troitas salía P10. Le ganado la primera manga y eso implicaba. en la, la Para invertida salir el último. P10. Vamos a ver qué hay por detrás. Aquí hay un grupito de lucha Ojo con Kevin. Parece que ha ahí un pequeño contacto. Incorpora sin más problemas. Se queda de momento en la decimoquinta posición. Estaba viendo que no me había dado cuenta. Hay pilotos que están corriendo con ruedas con duras. Uno de ellos es, es Modes, vamos a enfocarle. A ver si nos sale la.. No sé si sale la información. De neumáticos no no no no pone aquí pero bueno eh, ya os digo yo que en realización sale eh, que va con, con neumático duro y Sebas o oh, oh Sebas Fabregat marca como fuera de carrera y, y, y esta es la vista de de su coche o sea que esto debe ser algún problema que tenía tenido de conexión ¿eh? no sé qué puede haberle pasado Carles Povil bueno, de momento, Carles ahí vemos intentando acercarse a Klaus Martini, adelantado en estos momentos a JC Camaño. Pero tiene que, que bueno, parece que, que está teniendo algún problema. Me quedo el server. Sí, ya, eh, se ve, Sebas, ya, ya lo ya he visto. Que sin foco tu, cama, tu cámara, eh, mira, hace una vista rarísima. Normalmente eso indica algún problema efectivamente de, de, de service de conexión no, no, no lo sé, no sé bueno vamos a volver con, con los pilotos repasamos un poquito la clasificación tenemos tres vueltecitas momento bernat cibit que está tirando muy fuerte es líder a 1 con 8 tenemos al fan racer a Diurka, también grandísima salida la de Diurka. carlos rodenas tercera posición cerraría este podio virtual el piloto de Spanish In Racers. Jeremy, que ya es P4, acercándose poco a poco a Carlos Rodenas, que es quien cerraría este podio virtual a medio segundito. jesli grandísimo piloto de Spanish In RS P5. Jerry Castro, que ha caído un poquito, está en P6, pero bueno, como decía, eh, aún, quedan, aún quedan muchas vueltas. Son 30 minutos. Vamos. Hay, hay margen aún de, de mejora para todos los pilotos. Vamos a ver Modest. Que va a la casi captura de Kevin, parece ser. Vamos a ver. Estos dos pilotos habituales de los campeonatos de reino Spain. Ahí tenemos. Bueno, 8 décimas. De momento, no sé, es que va modes con un neumático duro. No sé, esta estrategia está claro que le puede perjudicar un poquito al principio de la manga, pero igual la segunda mitad de, de carrera le puede venir bien, ¿no? el, el, el conservar más gomas, el neumático más duro. Rubén Álvarez, ahí le vemos. En P10, que acaba de adelantar Ángel Iglesias. Ojo. Entre estos tres se viene lucha, tenemos ahí muy cerquita Rob Rob, Ángel Iglesias y Rubén Álvarez. Ups, ahí a ver Ángel Iglesias, me parece que ha tenido un contacto. A ver quién ha sido. Ha sido Rubén Álvarez. Ups. Ups, Rubén. Bueno. Volvemos a pista. Ahí tenemos Ángel Iglesias. La casi captura del top ten que ahora mismo ostenta Rob Rob tres decimitas, cuatro decimitas Ahí está la caza Por delante jesli se está acercando también bastante a Chermi Bueno pero que Chermi está también muy pegado a Carlos Rodenas Bueno y Carlos Rodenas es que está también ahí tenéis a nada a dos decimitas tres decimitas del PMV verde y blanco de Diurka del Fanraiser Bueno bueno bueno bueno este grupito promete promete ser explosivo ¿eh? fijaros estamos hablando de Diurka Carlos Ezequiel jesli Kast, Eric Castro y Raúl Coyote y estamos hablando de cinco pilotos en nada en apenas una décima de segundo entre ellos estos entre el grandísimos pilotos la, la verdad es que no sé qué cámara poner, macho. Vamos, Júpiter, bueno, es brutal, ¿eh? es brutal. Eh, y vamos, yo de todos modos espero que Chermi eh, saque el Hammer Time, Party Mode, y, y arrase, porque eh, en cuanto termine de familiarizarse con Pista, que como te decía, pues, por esta comparación de covid no, no ha podido entrenar, pues yo creo que Chermi que puede puede meter aquí un hachazo serio. Bueno, Ángel Iglesias. ¿Cómo vas, Ángel? 6 7 décimas detrás de Rob Rob, poco lejos. Vamos a repasar un poco la clasificación. Llevamos cinco vueltas, unos 8 minutos más o menos de carrera del total de 30. Bueno, Sebas, lo tenemos en chat, como sabéis, ha tenido un problema de conexión, un problema de server, lo sabemos. Y 19 para JC Camaño de Galician Team continuación, Raúl Martini. P17 para Carles Povil. Y tú Sergi ostenta pues, la sexta posición. En este momento subiendo hacia la recta de meta. Delante tiene a Juan Aguiar con la skin de Tic Tac. Uf, Modes, no P14. Modes no no termina aquí de de chutar, ¿eh? yo creo que las, el poner duras le está pasando factura, veremos a ver si no le compensa en la última parte de carrera, pero de momento parece que lo está pagando caro. Rubén Álvarez, P13, por delante tiene a Kevin Fernández, bienvenido Leandro, sus amigos argentinos, aquí tenemos en pista a Cherny, esperamos, esperamos que, que el piloto argentino tengo un resultado. Ángel Iglesias, P11. El top ten lo abre Rob Rob de zona de carreras. Ricardo González, continuación, P9. Un segundo por delante. Tiene a Diego Troitas, ganador de la primera manga. De momento, bueno, pues, ha ganado un par de posiciones. Salía décimo por de la pared invertida, pero bueno, parece que le está costando. Eric Castro. Te había salido muy bien, pero bueno, parece que ha ido cayendo, pero es que claro, ahora entramos en este grupito que comentábamos, que van todos juntos, que están todos conseguidos, porque Eric Castro séptimo. Ahí tenemos sexto Coyote. Jesli pasan estos momentos. P5 Cuarta posición para Carlos Ruedenas con este PMV blanco y negro. Jeremy que ya es tercero. Ahí le tenemos. Terminando como poco a poco, pues bueno, según va cogiendo confianza con el circuito, con esta pista, nos pues va consiguiendo mejores tiempos. P2 para Diurca, está más o menos a 7-8 décimas de Chermi, y líder tras 7 vueltas y 10 minutos más o menos de carrera, después del primer tercio, Bernat, Divi, que se ha puesto líder eh, ya en la salida. Y bueno, pues de momento no nos suelta esa posición, ahí veis la distancia, son dos segundos y medio. Vamos a poner la vista trasera, a ver si se ve desde aquí. No sé, a ver qué respuesta. quería ver si se si apreciamos la distancia. Mira, ahí vemos asomar a diurca esa es la distancia, esos son los tres segundos que le llevan estos momentos. Ponemos el frontal de Diorka, quizás ahí vamos a asomar al fondo a Chermi, van hacia la curva Omega. Y bueno, volvemos a pista. Vamos a ver bien Fernando en este momento lo han marcado off track. Y bueno, vuelta rápida de momento para Coyote con un 98.078. Y en cuanto a consistencia, pues parece que se la lleva con un 92% de momento Bernard Civit. Y el siguiente sería Yurka con 91, igual que Carlos rodenas también con un 91 más bajo. Y bueno nada con un tiro, debería conservar neumáticos. Sí, sí, como comentaba van todos con, con goma blanda, menos Modest. Modest sí que lleva goma dura, pero bueno, Modest eh, es que está cayendo. Ya es P18. ¿eh? No sé si compensa, vamos a ver. No sé, quiero pensar que si Modest lleva goma dura, igual es que ha visto que con la blanda eh, hay que entrar y que le compensa. No lo sé, no lo sé, pero está cayendo demasiado está cayendo muchísimo la verdad que, que va a ser una carrera bastante dura para, para moverse ¿eh? con esa elección de gomas bueno Juan Aguiar que vemos en estos momentos que está acercándose peligrosamente al BMW de youtube sergi Ahí vemos dos dos segundos y medio décimas y medio perdón vale, cuando se dirigen hacia la parte mixta bueno adelantamiento aquí en estos momentos de Juan Aguiar Vamos a verlo en estos momentos. Vamos a poner la, la repetición. Aquí era cuando enfocábamos a Juan de a YouTube Sergi. Ahí vemos que había salido tres décimas. Nos subíamos en ese momento al cockpit. Y era justo cuando entraba en la parte mixta del circuito, cuando le hacía por el interior el adelantamiento Juan a guiar a YouTube Sergi. Bueno, volvemos a pista. Vamos a ver cómo van las cosas por aquí, si no ha cambiado nada. Eh, bueno, pues. Chermi que se sigue acercando a diurka ya ha bajado de las cuatro décimas, estaba antes a ocho creo recordar. Bueno, acá los Rodenas también, muy pegadito a Chermi, seis décimas, Chesley, cuatro décimas, Coyote siete décimas, bueno, es, que es brutal. Y Troitas, pues ya un poco más alejado por lo que estamos viendo. Pero bueno, ya es p no se puede eh, no descuidar que tienen P8 a 7 decimitas a Eric Castro que ya ha demostrado lo que sabe hacer con ese Opel Omega en sus manos. Y vamos a ver, aquí tenemos JC Camaño que está intentando acercarse a Klaus Martini. Ahí lo tenemos. Cuatro decimitas. Vamos a poner la vista frontal. Esto es el, la separación real. Se dirigen hacia la zona mixta. Se dirigen ya de la zona retirada Interior para camaño. Efectivamente adelanta. Parece que consolida y parece que va a hacer el lacito Laus, pero no ha no podido ser. Vamos a ver eh, la repetición. Aquí observamos cómo iba bajando la diferencia. Camaño de Galician Team. Y como en esta curva salía bastante mejor. Se hacía con el interior. Aquí vemos que ya tomaba ventaja. Y consolidaba el adelantamiento a Claudio. Bueno, volvemos a pista. Y si nos volvemos a cabeza. Y vemos eso. Vemos que Chermi ya está a solo tres decimitas de La segunda posición que, que en estos momentos ostenta el fan racer de Ojo que Carlos Rodenas no se rinde. Tres decimitas también respecto a Chermi. Pero ojo que Jesli, otras tres decimitas, cuatro decimitas respecto a Carlos Rodenas. A Carlos Rodenas, la verdad que muy, muy igualado. Se sigue acercando Chermi a Diurka. bueno Bueno, ahí lo veis. Los cuatro pilotos son prácticamente un trenecito. Bueno, bueno, bueno, bueno. Yo de Diurca me empezaría a preocupar, ¿eh? tener estos cuatro tíos detrás. Pero bueno, ojo que Durka es un peso, ¿eh? es un peso que adelantarle. Para adelantarle hay que trabajar bastante. Para adelantar Diurca. Bueno, de momento nos vamos a subir al cockpit, por ejemplo, de Carlos Rodenas. Podemos ahí apreciar ¿no? la distancia entre él y y a su vez con con el bmw con la skin de tic tac del de, de gran duca fanraiser Duke entre vrg sí señor ahí lo tienes entre bernard tibet terminando pero bueno a verlo a ver lo que le dura a Chermin, ¿eh? que yo, yo a chelmina le, le temo bueno ya llevamos mitad de carrera y bueno a ver qué, qué distancia hay entre terminando Bernat, hay como unos dos segundos y medio. No llega a tres segundos. Yo creo que es posible. ¿eh? Si se quita de en medio a diuca creo que, que podría alcanzar quizás a, a Bernat y a ver si hubiera una lucha por la victoria. Porque a Bernat lo veo muy cómodo y no puede ser. Aquí queremos emoción y queremos luchas. Pero bueno, también nos alegramos por nada, claro. Pero joder, queremos luchas. Bueno, Ricardo González, ahí lo tenemos, acercándose a Eric Castro. En este momento pasan por meta, la diferencia es 5 o 6 décimas. Daba posición para Eric, novena para Ricardo. Y terminada nada, que, que sigue ahí, a la que hace captura. ¿eh? Bueno, vamos a hacer un... Hacer un otro repasito, Queda, ¿cuánto llevamos? 12 vueltas, quedan 13 minutos. Pues es que sea un repaso sé lo que va a pasar, me voy a perder un, el adelantamiento, ya te lo digo yo. Ahí ponemos la vista aérea para ver un poco distancias entre estos tres pilotos bueno ha lanzado ahí un ataque durísimo chermi le intenta aguantar la embestida yurka y sí señor sí señor yurka ahí ha aguantado perfectamente el ataque y parece ser que ya chermi ha sacado el hacha se ha cansado de estar ahí detrás bueno, bueno, bueno, bueno. Ah, son buenísimos. Sí, sí, sí, se sí, sí. sí, la verdad es que cualquiera de estos que están arriba, Bernat, Durka, Chermi, Carlos Ródez, Jesli, bueno, es que son muy buenos. Bueno, además, Chermi que te voy a cantar. Chermi es un crack. Chermi es un crack. además con un par de pelotas, ¿eh? convaleciente esta semana de COVID y aquí lo tienes. Defendiendo su liderato en el campeonato y, oye, sufriendo, pero ahí está, ¿eh? y ahí lo tienes. De momento podio de una segunda manga increíble. Eh, bueno, llevamos ya casi ¿no? dos tercios de carrera, quedan 11 minutos del total de 30. Y vamos a ver, porque en este momento debería de empezar a notarse ya el desgaste de las gomas, deberíamos de ver ya pilotos sufriendo, y bueno, empezando a cometer fallos, por eso, por, por, por, precisamente por el desgaste, por pérdida de control. Eh, vamos a ver a ver quién ahorró más, quién no, vamos a ver la estrategia de Modest, que, que siga 18 con los neumáticos duros, que, que no parece muy ganadora, pero vamos a ver hasta dónde puede llegar Modest. Bueno, de momento estos dos siguen a lo suyo. Intenta decir aquí estoy, Chermi, se, se muestra, ¿no? intenta asomarse por el lateral, pero vamos, eso no funciona con la guerras ecológicas no funcionan con Diuca, Diuca es un tipo duro, man. O sea, si quieres, si quieres asustarle vas a tener que pegarte bastante más al culo y, y sacar un poquito más de, de chicha de, de, de tu vehículo, más caballos, más tanos o más lo que tú quieras. Bueno, vemos ahí Diuca en estos momentos como eh, afrontaban unos doblados, parece que es el problema. Sí, sí, eso estaba comentando precisamente. Vienen ya los doblados. Vamos a ver, precisamente. Uy, Carles Povil. Me parece que otro que ha tenido problemas de servidor. ¿Quién era el doblado? Camaño. Sí, ahí vemos Camaño. Vamos a ver. Que lleva justo detrás este grupito encabezado por Yurka. Se aparta muy bien. Camaño, perfecto. Como tiene que ser. Uh, Kevin. Kevin se retira. Vaya por Dios. El piloto va Sultano Se retira. ¿Y qué tenemos fuera ya? Pues tenemos fuera a Sebas. Problema, que tiene problemas de server. Gales Povil, Que también parece problemas de, ser, de, de server. Aunque le da daños de transmisión del 91%. P18 tenemos a Modes Game. Muy, muy atrás, ¿no? Yo creo que, que está pagando cara la estrategia de los neumáticos duros y que al final no. Ha sido buena la estrategia, una pena. modest cada tamaño 17 16 para Martini. Que viene sin goma, no sé si para cambiar a ah, ah, que está, ah, vale, vale, que está saliendo. No sabe, vale, vale, vale, vale, vale, correcto, correcto. Hay bien, bien visto ahí, bien visto ahí, Sebas. Bueno, Jesús 0-0, Jesús Huerta, eres tú, <ríe> bienvenido, Jesús. Ahí vemos ahí dándole ánimos a Durka que va a conseguir Bueno, si no pasa nada, un P2 estupendo o un P3, ya veremos a ver qué tal sale esta lucha con Chermi, que es que bueno, Chermi no, no, no, no suelta la presa, vale que Durka es muy duro, pero joder, el Chermi es insistente, vamos, tope, pues ah, por pues Jesús, bienvenido muy, bien, muy bien, nada, pero te has reconocido, aunque te has cambiado de nombre, muy bien eh, Pues nada, llegas a tiempo para ver el. El final de carrera, quedan 8 minutitos. Eh, como decía, ahora deben está sufriendo con, con gomas. Ya hemos visto que, que, que Kevin, precisamente vamos a enfocarlo, había entrado a cambiar neumáticos. Y Model que nada, que su estrategia de, de neumáticos duros parece que no, no, no, no pibula. ¿eh? Eso no tira. Bueno. Volvemos con la cabeza. Vamos a ver, ahí tenemos nada. Terminando, que se sigue manteniendo en ese, en ese entorno de 2, 3, 4 décimas. Y de Urka, que bueno, está aguantando perfectamente los envites. Ojo, que lo que sí que vemos es que han puesto un poquito más de distancia entre cherny y Esli. Casi un segundo. Parece que esta lucha. Que normalmente siempre provoca que los detrás se te acerquen pues no está siendo así Carlos Rodenas también ya más distanciado de Jesley es p5 y ojo con Coyote que ahí lo vemos justo detrás de Rodenas está a medio segundo también tiene la posibilidad de, de mejorar algún puesto Coyote y p7 para Diego Troyas como decíamos ganador de la Primera manga, bastante pues igual que el manga una actuación de cable de Troika, pues ahora bueno, quizás está un poco más discreto. No sabemos si igual está conservando Gomas y ahora nos da la sorpresa. A ver, veremos. Y Kevin Fernández que se acerca a YouTube Sergi. Vamos a ver la lucha entre estos dos pilotos. Bastante más rápido parece el, el Opel. De Kevin, y efectivamente, vemos que la adelanta sin ningún problema. Vamos a poner eh, la repetición aquí. Todavía estamos enfocando a Troitas. Vamos a ver, ya que era ya cuando enfocábamos la lucha entre Kevin y YouTube Sergi, podíamos comprobar cómo la hacía el interior ahí. Vamos a velocidad sin ningún problema. Adelantaba el Sergi. Bueno, vamos a volver a la pista. cinco minutos y pico, cinco minutos y medio. Y esto se está acabando. Si sí, volvemos con la lucha de cabeza, nada. Yurka está ahí aguantando como un jabato. Y es que se está acercando a Bernat, como comenta Jesús. Ya un segundo y medio, espérate tú. Que no es que no solamente le está aguantando a Chermi, es que se le está recortando distancia a Bernat. Entiendo que es un tema también de gomas. Quizás Bernat eh, está sufriendo ahora de desgaste y no tanto así eh, los demás, eh, Diurka y Chermi, que parece que, que siguen un poco al mismo ritmo. Un segundo y medio ahora mismo de diferencia con el líder. Vamos a ver, vamos a repasar los tiempos, vuelta rápida. Nada, sigue siendo para Coyote como 28.78. Y en cuanto a consistencia, nada, el más consistente es Jeremy. Wow, parece joder ha sido, fijarme en los tiempos, y nada, lo ha adelantado Jeremy a, a Durka. Ojo que Durka encima, parece que, que va a perder también posición con Jesly. Vamos a ver si el bravo piloto vasco le aguanta a Jesly. Parece que sí. Bueno bien vamos ahí vamos diurka a ver si bueno quedan cuatro minutos yo creo que diurka vamos a ver si es capaz de meter la directa para que no se le escape el piloto argentino el gran Chermi y poder eh, intentar luchar de nuevo por recuperar eh, la segunda la segunda posición pero pero, pero vemos que Chermi eh, wow, es que Chermi bueno, tiene por no, es que yo creo que tiene problema Bernat, ¿eh? Bernat está ya a tres décimas. Vamos a verlo. A ver, vamos a ver aquí la cámara aérea. Bueno, bueno, bueno, bueno. Chermi se va a comer ya a, a Bernat. Bernat tiene problemas de neumáticos, seguro. O sea, no me creo que ha perdido tanto tiempo en dos vueltas. Eso es, es un tema de, de gomas. Efectivamente, como dice Jesús, grandísimo final. Y Durka, como como comenta sebas también luchando ahí por aguantar a Yesli, eh. Ojo, ojo. Bueno, de momento Bernat parece que, que ha conseguido unas decimitas que le dan algo de oxígeno. Ahí tenemos. Ojo con diurka que le, le está haciendo un ataque. Pero así, sin ninguna vergüenza. A Gran Chermi. Bueno, Bernat se ha quedado detrás. Jeremy aprovecha para ponerse primero. Yurka adelanta en estos momentos a Bernat. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Y Bernat, como decíamos, cayendo, vamos, eh, desgaste seguro. Vamos a ver la, la repetición. Aquí veamos cuando, eh, pasando por reta de meta, Yurka pues, presentaba sus cartas y su ofensiva terminando. Vemos que Bernat se va quedando. Momento que aprovechaba para hacer el interior a adelantar. Y, y a continuación, hacia lo propio. Eh, diurka considera la segunda posición. Y bueno, la verdad que. Qué grandísimo, grandísima adelantamiento. Grandísima escena. Eh, Carles, al final te, me saltó la ritmo. Que eso joven macho. Qué mala suerte, tío. <ríe> la verdad, eh, lo siento mucho, tío. Bueno, pues. Líder, a falta de dos minutos terminando Diurca P2. Parece que ya se ha distanciado un poquito Chermi de él. Pero ojo, que tenemos a Jesli. Muy muy pegado a la trasera de Diurca Pero ahí el podio. P4 para Cales. Rodenas. P5. Coyote. Sexto. Troitas que va a un poquito más. Carlos González Noveno. grandísimo resultado de Ricardo. Y Bernard Civit que va cayendo, ya es p octavo está sufriendo muchísimo, yo creo que, que vamos casi seguro que es un tema de neumáticos, creo que no ha gestionado de manera óptima la Comas y, y lo ha pagado, lo ha pagado. Y no así, los otros pilotos que realmente ahí lo vemos en cabeza han, han, han hecho una mejor gestión, pese a las luchas, ¿eh? me parece increíble que con la lucha que se han traído prácticamente durante media carrera. De y Urka. Pues que con esas luchas no, no, no, no, no, no ha entregado más de café ¡Uy, ¡Uh, Jesley! ¡Uy, ¡Uh, Jesley! Jesley se ha ido. ¡Oh! No, sé, no, no, no. Yo creo que ha sido, no, no sé si habrá sido el solo ha sido con Rodinar, no lo sé. Lo he visto girar, la verdad que no sé si ha habido contacto. Bueno, y Diurka que se acerca a Cherni ¿eh? Esto no está todo dicho. Madre mía. Qué finalazo. Dos décimas, tres décimas. Pues yo creo que esto lo van a decidir las comas, ¿eh? Vamos a ver quién, quién de los dos lleva mejores comas. Porque esto lo van a decidir las comas. Pero convencidísimo. Bueno, bueno, bueno. Además yo creo que, que va a ser final ahora ya. Vamos a ver subida hacia recta de meta. Paralelo grandísimo entre estos dos pilotazos. Vamos a ver quién asoma primero. Jeremy. Chermi, Chermi, victoria para Jeremy. Bueno, bueno, bueno, segunda posición grandísima de Diurca, una pena. Me hubiera gustado ver una victoria del compi de equipo del Fanraiser Diurca. Tercero, Carlos Ródenas. Bueno, al final, cuarta posición, Diego Troitas. Jesli, quinto. Bueno, Jesli, ¿dónde vas, Jesli? Supongo que está celebrando. El coyote, sexto. Eh, Ricardo González, séptimo el Castro en este momento pasando, bailando ahí el coche. Joveno, Rob Rob, top ten para Venad Civil que ha sufrido muchísimo en esta última vuelta, perdiendo el liderato. Ángel Iglesias, décima posición. Rubén Álvarez, P12. Juan Aguiar llegando a estos momentos, que parece que sufre de neumáticos también, ¿no? Lo veo va, que va despacito. ese día P13. Vemos que detrás lleva a Kevin Fernández. Volveremos a ver si sí Kevin no lo adelanta aquí era subiendo hacia recta de meta. Efectivamente parece que viene, se va a hacer con la posición. Kevin, YouTube Sergi, P15, Klaus Martini P16, tamaño 17, Modes Games P18. Bueno, ha sufrido un montón Modes. Carlos P19. Sebas fabricar 20 Como dice Jordi, enhorabuena a todos los valientes y sí señor, y sobre todo a Chermi, eh, no solo por la victoria, sino porque bueno, por, porque se ha recuperado de, del Covid y porque bueno, ha sacado fuerzas después de estar convaleciente para para estar aquí. Y ahí lo tenéis, una victoria. Pues ahí lo tenéis. Vuelta rápida 1.28.078 Coyote. Victoria para Chermi, segunda posición para Dulká y cerraría el podio. Eh, Carlos Ródenas, también el resultado del piloto de España Sin Racer. Como dice Jesús, muy buen final. Solo faltó la trazada más abierta de Durken en Regán para él, tal vez para foto finish. Bueno, pero está muy bien, de todo modo. No me quejo. Bueno, cuarta posición troitas jesli sexto Coyote, séptimo González, Ricardo, octavo, noveno Rob Rob, top ten. Lo cierra Bernat de Continuación eh, Iglesias, después Rubén Álvarez, 13 Juana Guillar, 14 Bien Fernández, P15, Sergio, Martínez, 16, 17, Cada Maño, 18, Model Game, 19, Carles Povil, Fabregat y fin. Bueno, señores, pues esto ha sido todo por hoy. recordar que la semana que viene eh, nos vamos al circuito 2 x será la quinta ronda. Y nada, esperamos que, que para la semana que viene comparezcan. El resto de pilotos que se están jugando el campeonato, que comparezca Fran, Machuca y también Reta Cazagua, y tengamos un poquillo más de emoción. No, no, no Jesús, gracias a vosotros por estar aquí y por apoyar la retransmisión. Nos vemos en pista.